Saludos, soy Israel Vanguera. En esta hora les quiero mostrar cómo hacer para reducir el ruido en un audio. Resulta que tengo un audio que eh, grabé con un ruido de fondo horrible, entonces me imagino que ustedes también tendrán el mismo problema y les voy a mostrar cómo eh, limpiarlo. Entonces vamos a reproducir el audio para que vean el original como mm, lo tengo de horrible. Saludos, soy Israel Bangera En esta hora les voy a mostrar cómo hacer para limpiar un audio que tiene sonido de fondo horrible chao como pueden ver se escucha un ruido en de fondo muy muy muy malo entonces eso daña la calidad del, del audio entonces vamos a limpiarlo vamos a abrir el programa Adobe Audition eh, si no tienen este programa me lo pueden pedir en la descripción del tutorial y yo eh, se los estaré compartiendo ahí abajito eh, les daré un enlace Ustedes me lo piden y yo automáticamente a la hora se los estaré subiendo. En caso de que alguien me lo haya pedido, no es necesario que ustedes me lo vuelvan a pedir porque igual les pongo el enlace ahí para... No, no obstante, les voy a dejar el enlace para que lo descarguen, para que no tengan que pedírmelo. Porque dice que igual algunos no lo van a tener. Entonces vamos a dar doble clic aquí en el espacio de trabajo. Vamos a escoger el audio. En mi caso lo tengo un escritorio. Lo selecciono, abrir. Y si, te, si, si, si nos aparece así, vamos a dar clic aquí para que tengamos una mejor visión, ¿no? Entonces... Eh, saludos soy israel bandera en estable voy a mostrar cómo hacer para limpiar el ruido lo tenemos aquí y aquí, bueno lo tenemos en todo el audio pero para co necesitamos copiar un, un, un fragmento para mostrarles programas y es lo que queremos quitar podemos copiar esta parte o esta que aquí en el, en el inicio también se escucha mucho el, el ruido entonces ya seleccionar la parte del inicio me voy a ir a clic a darle clic aquí en efectos eh, reducción de ruido vamos a irnos acá a Capturar impresión de ruido. Capturar impresión de ruido. Entonces vamos a dar clic allí. Ahí ya capturó qué es lo que nosotros queremos quitar. Entonces ahora vamos a seleccionar todo el audio para que nos quite el ruido en todo el audio, ¿no? Lo otro es que si usted tiene por ejemplo, eh, diferentes clases de, de ruido en el fondo, pueden ir seleccionando los fragmentos donde está el ruido y mostrarle al programa qué es lo que quieren quitar. Lo pueden ir haciendo en varios tiempos, ¿no? entonces ya seleccionamos el, el ruido que queremos quitar que fue esta parte ahora y le dimos captura de, de, de, de, de le dimos que capturara lo que queremos quitar y ahora vamos a seleccionar todo y nos vamos a clic vamos a dar clic aquí en efectos y vamos a dar nuevamente clic aquí en reducción de ruido y esta vez ya no le vamos a dar clic en capturar impresión porque ya lo hicimos no ahora le vamos a dar clic en reducción de ruido proceso o simplemente eliminar ruido pero démosle clic aquí lo pueden hacer con control mayúscula P control más, más bueno igual démosle clic aquí para que no se tengan que hacer todo ello vamos a dar clic aquí y aquí es para ajustar eh, la reducción pero ahí donde está está bien a la mitad está bien vamos a dar clic en aceptar y ahí ya lo hizo no luego vamos a subir un poquitico el volumen vamos a arrastrar un, un poquito aquí ahí ya bueno una vez hecho ello vamos a, repro a reproducir a ver si nos quito el ruido Saludos, soy Pantera en les para limpiar un audio que tiene sonidos de fondo horrible. Chao. Como pueden ver si sí lo quito y la verdad es asombroso porque quitar todo el ruido y dejan solo el audio limpio y no, le, y no pierde la calidad del audio. Entonces, ahora vamos a darle clic en archivo, exportar, luego otra vez clic aquí en archivo. Y vamos a ponerle un nombre. Voy a ponerle eh, limpio. Aquí vamos a configurar donde queremos que guarde. En mi caso lo tengo predeterminado escritorio. Eh, formato. Vamos a escoger, en mi caso lo tengo configurado para que sea MP3. Ustedes escogen un formato conforme sea el, el dispositivo donde vayan a reproducir el audio ¿no? o la canción. Y ya lo dejamos así. Vamos a clic en aceptar. Sí. Y, y ahí ya lo... Eh, lo pasó al escritorio que es este que está aquí este es el original este es el proyecto que estamos en el, lo tenemos en ejecución y que estamos modificando y este es el, el original el que ya limpió entonces vamos a reproducir el original y luego el que limpiamos saludos, soy Israel en Estaba les voy a mostrar cómo hacer para limpiar un audio que tiene sonidos de fondo horrible vamos a, vamos a reproducir el que limpiamos Saludos, soy Israel Banger en estado, les voy a mostrar cómo hacer para limpiar un audio que tiene sonidos de fondo horrible. Chao. Como pueden ver es la, lo mismo, quedó bien limpio y, y no perdimos calidad en la voz. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao.